Encabeza la lista del Partido X para las próximas elecciones europeas. Falciani estará acompañado por Simona Levy como número dos. Levy es una de las desarrolladoras del método de la red ciudadana Partido X y es especialista en comunicación. Simona Levy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es la propuesta del Partido X? ¿Cuál es el proyecto europeo que propone su partido? Bueno, nosotros decimos que si queremos un resultado diferente necesitamos hacer algo diferente. Entonces, la red ciudadana partido X más que un partido es un método de trabajo transversal entre ciudadanos, alrededor de, de un pacto de mínimo que sería el programa, un pacto de, de cuestiones mínimas que son de urgente que urgentemente debemos resolver y partimos de la idea de que se deben eh, combinar las competencias, que las hay muchas eh, en la sociedad civil, para poder llegar a resolver estos problemas, ya que los políticos no lo van a hacer, pues eh, tendremos que ser los ciudadanos los que tomemos cartas en este asunto. ¿Y cuáles son esas cuestiones mínimas? Bueno, hay claramente un problema de corrupción en nuestro país, que no es solo un problema de corrupción en sí, no es solo un problema ético, eh, que también uh -huh. es también, eh, un problema económico. Nosotros sabemos que estamos en una crisis económica gravísima y las soluciones que se están proponiendo son soluciones que realmente no cambian las cosas, son soluciones uh -huh. propuestas desde el mismo status quo, desde los mismos privilegiados y desde eh, el, el, el, el mismo sistema de privilegios y convivencia entre política y economía. Eh, la corrupción, la razón por la cual, y, por, y es tan importante Europa, la razón por la cual debemos intervenir en Europa es que eh, España nunca eh, ha defendido realmente su real poder contractual. Somos un país muy grande, con muchos recursos, sí. y aún así en Europa tenemos un papel de vasallos. Tenemos un papel de vasallos porque nuestros gobernantes eh, prefieren discutir eh, manera para que entre dinero metálico eh, en lugar que maneras para que se pueda eh, volver a relanzar una economía productiva en que se pueda beneficiar y aprovechar toda la diversidad económica y de capacidades que hay en este país. Uh -huh. Realmente nuestro PIB, y junto con el de Italia e eh, igualan el de de Alemania y podríamos perfectamente pedir una especialización en Europa eh, que nos permita ser un país puntero, un país desarrollado, un país productivo. Entonces, ¿por qué no pasa todo esto? Por la por la corrupción. Entonces, corrupción y democracia económica deben ir de la mano para acabar con el paro y luego en general eh, lo que nosotros eh, llamamos democracia y punto, o sea, un sistema por el cual los ciudadanos se han tomado en cuenta a través de mecanismos tan sencillos como la transparencia en la gestión pública o el derecho a enmendar directamente eh, nuestros, sí. la, las leyes Simona, pero vayamos por partes, ¿cómo se acaba con la corrupción? Bueno, nosotros se acaba, se acaba de una forma práctica y de una forma política eh, se necesita echar a los políticos actuales porque son los agentes principales de, de la corrupción y también nosotros eh, somos probablemente el único partido en este momento en España y en Europa uh -huh. que tiene realmente unas herramientas eh, para poder a, a, atacar este problema directamente y desde la sociedad civil y también con un, con un esfuerzo o sea, sin necesitar eh, muchos representantes. Nosotros no solo contamos con... Herbe y que eh, conoce muy bien eh, las tripas uh -huh, eh, sí. y los flujos bancarios de los políticos y de los eh, y de los poderes financieros en Europa por la famosa lista Falcani. También contamos eh, con Raúl Burillo, que es uno eh, el inspector de Hacienda que ha destapado algunos de los principales casos de corrupción de este país. Uh -huh. Y entonces eh, tenemos información que nos permitirá rápidamente desmentir y bloquear todos los intentos políticos desde Europa y en España, eh, que realmente no son eh, políticas, eh, son simplemente, digamos, negocios en este momento. Entonces, no solo tenemos que estar ahí para cambiar nuestros políticos, sino debemos poderles atacar de raíz cuando intentan implementar políticas que simplemente sirven para proteger sus negocios. Y nosotros realmente tenemos la herramienta para hacerlo. Por otra parte... Eh, Herbe y está trabajando a nivel técnico un sistema que nosotros llamamos el radar financiero, que es un sistema para controlar los grandes flujos bancarios. Uh -huh. Nosotros sabemos que una de las principales causas de la crisis en la que estamos en este momento es el gran boquete a la economía, que han hecho casos como Bankia, eh, de, que, de corrupción y de, y de mala gestión bancaria. Y entonces, a través del, del control de los flujos financieros a nivel europeo, nosotros podemos eh, paralizar estas políticas de flujos financieros eh, que vacían las arcas de los estados y, y que, eh, digamos, eh, roban el trabajo que es, eh, eh, roban el dinero que es el fruto del, del trabajo de los ciudadanos. Ya, pero ustedes cuando hablan de paralizar esos flujos financieros, cuando hablan de luchar contra el fraude, de denunciar la corrupción, ¿no tienen miedo a que un día molesten demasiado y les puedan quitar del medio? Bueno, nosotros esperamos, <risa> esperamos que en general, eh, no, no solo nosotros molestemos demasiado, sino que en general nosotros pensamos que la sociedad civil realmente eh, ha dicho basta. Eh, España es un ejemplo de cómo una sociedad civil que está sufriendo enormemente eh, está pidiendo a grito un cambio, pero lo está haciendo de una forma pacífica y realmente poniéndose a trabajar. Mm. Eh, creo que somos un ejemplo a nivel mundial en este momento. Creo que sí como sociedad civil estamos molestando mucho y creo que es justamente el momento ahora de desbordar antes eh, de que nos acorralen. De momento los tenemos acorralados y de momento podemos decir que el miedo está cambiando de bando, eh, y, pero hay, hay, es el momento de actuar y por eso estas elecciones europeas son elecciones en que es muy importante que vayamos a votar, uh -huh. es muy importante que votemos a la red ciudadana a partido X porque es simplemente un grupo de la sociedad civil que trabaja con herramientas para entrar en estos espacios que nos tienen prohibidos y ponerlas a funcionar. Tenemos que pensar que son herramientas que funcionan de dos maneras. Funcionan desde la sociedad civil, o sea, este flujo, sí. este control de los flujos, esta denuncia de la corrupción a través de estas listas y de todas nuestras capacidades. Nosotros lo hacemos a diario, a través de la querella contra Rodrigo Rato, por ejemplo, a través de la información de los correos de Blesa que hemos llevado a la opinión pública y de muchas otras cosas. Y entonces, poder entrar en los parlamentos... ...es una manera para acelerar este proceso que igualmente como sociedad civil estamos haciendo. Eso sería lo que ustedes llaman democracia del siglo XXI. Sí, es simplemente catalizar, optimizar lo que ya la sociedad civil está haciendo, un trabajo eh, colectivo y muy serio... Eh, de, a través de muchos grupos que se están organizando y entonces se trata simplemente de permitir que los cauces y el fruto de este trabajo no sean paralizados por la partitocracia y por estos intereses sino que puedan ver la luz a través de políticas de gobierno controladas por la por la ciudadanía. Dicen ustedes que el objetivo del partido es pelear desde Europa los casos que la justicia española está frenando. ¿Qué casos está frenando la justicia española? Mire, no, nosotros eh, en el grupo de la Red Ciudadana Partido X estamos, como le decía, con la querella contra Rodrigo también estamos con el dispositivo que se llama Opeuribor, que es que ha destapado la estafa del Euribor, de por el cual se pueden renegociar muchísimas hipotecas. Es otra manera más para atacar el todo el tema de los desahucios y, y del problema del, de la falta de derecho a la vivienda. Eh, y también en los casos de preferentes. Entonces, la justicia en España es extremadamente corrupta. Estos casos, y nosotros estamos viviendo desde dentro, porque estamos en todas estas querellas, están siendo paralizadas por las máximas instancias, en realidad, de la justicia en España. Uh -huh. Y Europa, a través de los tribunales europeos, es una manera de hacer como una operación de pinza, eh, dictando eh, sentencias desde Europa que obliguen a España a desbloquear esta situación. Uh -huh. Nosotros pensamos que la sociedad civil lo que está haciendo es atacar, todos los frentes, entonces tenemos que actuar desde aquí, desde Europa y desde lo local al mismo tiempo para poder ganar la batalla contra la injusticia, contra la falta de, dem falta de democracia y todo eso. La plataforma 15M Parrato está personada en el caso Blesa. Ustedes tienen además información. Cuéntenos qué está pasando con este caso. Bueno, estamos personados en el caso Bankia y hemos vuelto a llevar Blesa al banquillo en el caso Bankia. Uh -huh. eh, la, el caso Bankia es el caso contra Rodrigo Rato y los 33 directivos eh, de Bankia por eh, la quiebra y por el boquete que tenemos en nuestra economía. Sí. Nosotros sabemos que nuestro principal boquete es debido a Bankia, a la mala gestión de Bankia, eh, Blesa primero, Rato, etcétera, etcétera. Y lo que sí estamos viendo que que muchas veces se dice la justicia es lenta y se dice esto como si fuera una causa divina. Uh -huh. La justicia es lenta porque eh, los únicos que trabajan en justicia son los jueces y los abogados, que no son los abogados y los jueces estrellas, sino uh -huh. gente de a pie, ciudadano, que toman en serio su trabajo. Las máximas instancias y circos mediáticos alrededor de la justicia que hay en este momento, en realidad no están haciendo nada para una justicia verdadera y que sea para todos los ciudadanos. La lentitud de esta justicia es una voluntad política y de la propia corrupción de las más altas instancias de justicia de este país. Sí, pero le pregunto, ¿hay lobbies invencibles? ¿La justicia, por ejemplo, está parando ahora los procesos o juicios contra los corruptos? Están, eh, Hay dos maneras, eh, nosotros nos enfrentamos a dos maneras de actuar. Eh, algunas eh, act proactivamente eh, que entorpecen los procesos, y otra más sencilla de que para no tener problemas no hago nada. Uh -huh. Entonces, para nosotros los dos en una situación tan grave es una falta de ética absoluta, y además que en algunos casos consideramos que es un delito, pero por, eh, por cómo está hecha la estructura legal, por ejemplo, en muchos casos vemos que la fiscalía está haciendo un trabajo inmenso para torpedear las justas, eh, eh, las querellas y los movimientos justos que está haciendo la sociedad civil eh, de quejas y de querellas y eh, la legislación está planteada de una manera que la convivencia eh, de las instancias judiciales con eh, los gobiernos es tan grande que es muy complicado poder intervenir es por eso que tenemos que intervenir en ámbito de la justicia pero también en ámbito de los gobiernos y también desde Europa porque desde Europa eh, podemos desbloquear eh, muchas situaciones que en España por este grandísimo nivel eh, de corrupción es eh, más complicado atacar. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, los dos grandes partidos en Europa han elaborado un discurso en el que tratan de, no sé cómo decirlo, desacreditar a los partidos como el suyo de nueva creación. El propio Salvador Garriga, el representante asturiano en la lista que el Partido Popular presenta a los comicios al Parlamento Europeo, ayer mismo advertía a la ciudadanía de la necesidad de apostar por el voto útil que representan estos dos grandes partidos europeos. Lo contrario, aseguraba, significaba dispersar el voto en opciones personalistas o testimoniales. ¿Hay miedo? ¿Tienen miedo estos dos aparatos políticos, estos dos gigantes, a perder la hegemonía que han tenido durante tantos años? Bueno, nosotros realmente pensamos que esto ya es el pasado. Yo creo que una grandísima parte de la sociedad civil es consciente que el PP y el PSOE son absolutamente, absolutamente los culpables y los responsables de la situación en la que estamos. Ciertos son eh, estructuras con muchísimo dinero muchísimo dinero en caja A y en caja B y que entonces con grandísima capacidad de despliegue eh, publicitario, de despliegue de posibilidades de fraudos, fraude o no sí. quiero decir fraude, pero en todo caso de poder intervenir ...en las situaciones, en los medios, etcétera, etcétera, ...entonces tienen todavía un escaparate potente porque tienen mucho dinero... ...pero nosotros creemos firmemente en la inteligencia del ser humano... ...pensamos que una grandísima parte de la población es perfectamente consciente... ...que son los culpables y los responsables... ...y que si seguimos haciendo siempre lo mismo... ...pues seguiremos sufriendo lo que estamos sufriendo... ...y realmente eh, para nosotros es el fin de una era... ...pensamos que eh, están a punto de desaparecer... Eh, ...que tienen miedo, que se están llevando todo el dinero que pueden y ya está moviendo de forma desbocada... ...se pelean por el dinero y por los euros en el Parlamento de una manera... ...o sea, que se ve que es una huida hacia adelante de gente que está saqueando todo y que se ve que ha perdido... ...o sea, nosotros y mucha otra gente estamos simplemente trabajando para construir... Y, y en, esto, en esto estamos, y la sociedad civil pienso que es consciente de, de las cosas como están realmente. <risa> Hablamos de poderes políticos, de la justicia, pero los medios de comunicación, como siempre se ha dicho, también son el cuarto poder. En los últimos tiempos han nacido plataformas digitales por donde fluye información de todo tipo, pero ¿está la ciudadanía realmente informada? Bueno, esta es la parte más difícil, ¿eh? o sea, nosotros estamos teniendo, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos de forma muy exhaustiva la plataforma de Internet. Aún así, somos conscientes que hay una parte de la, de la sociedad que no nos conoce y entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Hay que pensar que eso, naturalmente, los grandes medios de comunicación eh, pues tienen eh, intereses muy claramente vinculados a gobiernos, a partidos, a poderes financieros. Este, sin duda, es el, el mayor trabajo que tenemos como sociedad civil, el de hacer circular la, la información, pero también tenemos que pensar que los socialistas son ciudadanos también, que entonces hay también muchos periodistas que dentro de la dificultad de que se están jugando el trabajo, en todo caso, o en todo caso, o, que, o emisoras como la vuestra y otras que, que hacen bien su trabajo y que quieren dar una información exhaustiva, poco a poco eh, se está rompiendo eh, este, digamos, esta barrera de llegar a, a más personas. Esta lucha es una lucha que no es fácil. Nadie pensa que, que, que lo iba, nadie pensaba que lo iba a hacer, uh -huh. pero eh, entre todo, poco a poco lo estamos haciendo. Uh -huh. Es difícil, pero se ha de hacer. Uh -huh. Para terminar, usted ha afirmado que le pusieron Simona por Simón de Beauvoir. Me ha venido a la cabeza en una ocasión que Simón de Beauvoir junto con Jean-Paul Sartre entrevistaron al Che Guevara. ¿Cuál sería su personaje a entrevistar? ¿A quién le gustaría tener cara a cara para poder preguntarle y entrevistar? Ay, eh, estoy, la verdad que ahora no lo he pensado. Yo digo siempre una cosa, que los mitos, eh, hay que leer la vida de mucha gente y saber de la vida de mucha gente, y, y pero yo siempre digo que mis mitos son mis compañeros de lucha. Yo tengo alrededor mío, tengo la suerte de tener decenas y cientos de personas que veo luchar cada día hasta la extenuación, pero con mucha felicidad, con mucho optimismo y con mucha fuerza, y para mí, mis hitos son mis compañeros de mis compañeros de lucha, ciudadanos normales, ciudadanos de a pie, que están poniendo toda su vida y todo su esfuerzo para cambiar las cosas. Simona Levy, número dos a las elecciones al Parlamento Europeo por el Partido X. Muchas gracias por atender los micrófonos de RPA y muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por informar. Buenas noches.